En las redes sociales se realizó una noticia de una joven, Franco Macorizana, donde le negaron su trabajo por tener el pelo rizo. Las personas en las redes sociales se, vol se volcaron en contra de esa acción. Ahora, le vamos a preguntar a las personas, ¿cómo usted prefiere a la mujer? ¿Pelo liso o pelo rizo? ¿O no le importa el tipo de pelo que tenga? Vamos a ver lo que ellos respondieron. ¿Cómo le gusta más la mujer de pelo rizo o pelo liso? Rizo. ¿Por qué? No, se ve más bonita así, creo yo ¿Usted cree que se ve más bonita la mujer de pelo rizo? Que sí, para mí sí Liso ¿Por qué a usted le gusta más con pelo liso? Pues los lisos no se te tragan en la boca Los, los rizos se enredan ¿Los rizos se enredan? ¿Usted entiende que por eso no le gusta a la mujer de pelo rizo? Claro ¿Le gusta más el pelo liso? Claro, oiga Con <risa> liso eso va <risa> a una vez para allá ¿Las dos? No importa, no tiene. ¿Usted entiende que son hermosas las dos? Sí. Okay. Gracias amigo. Después, ¿me la pregunta para atrás. ¿Cómo le gusta a usted más, la mujer con pelo liso o pelo rizo? A mí me gustan que sean buenas, que estén buenas, buena. a mí el pelo no me gusta para ¿No? nada. El pelo yo no tengo no importa, no importa, no, no importa, velocidad bonita no si tan y buena no importa. Listo, liso. liso. liso. A ver. ¿Por qué? No sé, me gusta más. Eh. ¿Se ve mejor así? Claro que sí, natural. Eso es natural, tener pelo liso. Claro. Liso. Liso. ¿Por qué? Porque me llama más la atención. Te llama la atención. ¿Tú crees que es más hermosa la de pelo liso? Claro que sí. ¿Para ti es más hermosa? Sí. ¿No importa su pensamiento ni nada de eso? No, es el mío que tiene que importar. Dale, de cómo a usted le gusta más a la mujer? ¿Pelo liso o pelo rizo? Como quiera. ¿A usted no le importa como sea? Depende. ¿No le gusta a usted más la mujer? ¿Pelo rizo o pelo liso? A mí me gusta por lo menos si el cabello está delicado, me gusta rizo y liso también. Las dos formas. Las dos formas. Todo, todo depende el de, el de el, cómo la mujer se vea en ese estilo de cabello. Pues, o sea, lo que la mujer lo que tiene que estar es delicada. Okay. Que tenga higiene en su cabello. No hay, no hay higiene, por lo menos no hay cabello que no rechace si está bien delicado. Gracias. Pelo liso. ¿Por qué? <risa> Porque se ve más bonita con ese pelo liso. Ustedes entienden que se ve más bonito. Sí, se ve más bonito. Pelo liso. ¿Por qué? Se ve más bonita, más femenina. ¿Usted entiende que la mujer con pelo liso se ve más bonita? Sí. En mi época era así. <ríe> ¿En su época? Sí. <ríe> pelo liso. ¿Por qué le gusta la mujer con pelo liso? Que se ven más, más hermosa, más delicada. ¿Usted entiende que se ve más hermosa la mujer con pelo liso? Sí. ¿Cómo? Tan pasado. ¿Y esa pregunta? No, pero como usted tiene ese concepto que le gusta más a eh, la mujer? Con pelo liso se ve mejor. Uh -huh. Con pelo liso se ve mejor. ¿A ¿Ah, ¿Usted entiende que con pelo liso es mejor? Sí. Ese es el gusto suyo. El gusto mío, no sé, hay mucha gente que tiene un diferente gusto. Okay. ¿Cuál es el gusto tuyo? ¿Cuál es el gusto tuyo? <risa> Yo no tengo, por, por mí puede ser cualquiera. Cada quien tiene su gusto. A mí me gusta Lizo. <risa> Se <risa> mejoren. ¿A ¿Usted le gusta Lizo? Claro. La dos. La dos do cosas, no, no tiene discriminación con no eso. No, no. Las mujeres son todas para mí hermosas. hermosas. Soy hijo de ella. Liso y rizo yo no tengo preferencia. ¿Usted cree que es lo mismo, verdad? No importa. Claro. No importa el... No, no importa el tipo de pelo ni color. Gracias. Uh.